Junto a la ventana te encontré observando, con tu mirada ida las hojas que caen de aquel árbol en el que una vez supimos descansar bajo su sombra. Todavía recuerdo el zorzal y su canto, la que fuera nuestra canción de encuentro y despedida, de añoranzas, de ensueños, de fatalidad. Me precipité día y noche a tus brazos, pero no pude alcanzarte. ¿Dónde estás? Vagabundé horas enteras entre enemigos, desconocidos y... Así comenzó su última carta cuando decidió quemarla y salir bajo la llovizna nocturna. Sentir como el aire renovaba sus fuerzas, sentir la bocanada de unos minutos extras. Hacía varias noches que no podía dormir a causa de terribles pensamientos que enturbian la mente de cualquier mortal. La oscuridad y las velas son su compañía, mas de vez en cuando, como esta noche, los agüesos salen a su encuentro y acompañan su paso. Con cada silencio mental se detiene a contemplar la luna, y el viento ahora clama por su vida. Se arrinconó contra un viejo árbol y allí pasó la noche, junto a los perros, soñando. Soñando viejas historias que nunca le contaron y que en la mañana volverán a ser olvidadas. En aquel extraño descanso, conjeturó sobre un lugar encantado. Un bosque que fue denominado simplemente como Fugaz. Porque se escapa la permanencia del recuerdo del encuentro con la realidad. Allí, entre sueños, se dirigió para encontrar su presencia, atravesando las tortuosas nieblas de la mente. El sigilo de su memoria caduca le hacía imposible completar su tarea, pero no podía rendirse. Fue así que se aferró a una imagen tan fugaz como aquel bosque, la imagen de un árbol y en sus ramas un zorzal cantor. La lluvia comenzó a hacerse más fuerte y los truenos y relámpagos Azotaron, y amenazando su estancia en aquel prado la advirtieron. Espero puedas oírme a través de estas palabras. Para ti, el tiempo es siempre un instante, como un destello en el cielo. Para mí, la agonía de una muerte que siempre está cerca, mas nunca llega. Continúa escribiendo.